Hola, ¿cómo están? Seguimos trabajando con la dinámica del análisis literario, esta vez con un esquema mejorado. Como pueden ver en el centro dice recorrido de relectura porque en realidad lo que hacemos siempre es una relectura cuando realizamos análisis. Eso nos provee de más herramientas que cuando hacemos una lectura, simplemente por eso siempre vamos a hacer el análisis en base a una relectura. Esto tiene que quedar claro porque va a favorecer la creación de lo que he llamado orígenes de oportunidad. Los orígenes de oportunidad eh, aparecen durante la relectura y lo que hacen es generar justamente oportunidades para realizar el comentario. Bien, entonces ahora lo que haremos es desplazarnos por el esquema para ver cuáles son sus partes. Como ustedes pueden ver en el gráfico, Además, yo lo que hice fue señalar como si estuviera girando el analista, como si fuera una esfera que va a hacer el recorrido de lectura, ¿no? Esto se puede graficar con una flecha hacia la derecha, hacia la izquierda, hacia arriba, hacia abajo, eso no importa. Entonces, en el analista vamos a ver tres eh, partes importantes, que son la imagen de la obra, no la obra en sí. Entonces, yo le he puesto obra-imagen. No se trata de que la obra se encuentre en el analista, aunque metafóricamente sea cierto, lo que el analista posee en su seno son imágenes que entiende que pertenecen a su entorno, pero el analista es un ambiente poblado de imágenes que interactúan entre sí. La obra-imagen es la representación mental que el analista identifica con la obra. Es por eso que esa imagen está en él. Eso significa que, obviamente, la obra no está dentro de él físicamente, sino una imagen que él se crea, o ella, a través de la lectura. También tenemos la historia que... Claro, esto está constituido, es una constitución de imágenes, una, un conjunto de imágenes que están dentro del analista, entonces también tiene que tener datos sobre esta flor preciosa que yo dibujé aquí, y dice, habitualmente llamada información o contextualización suele colocársela al comienzo del trabajo de cada unidad de las que se compone el programa. Sin embargo, se puede hacer referencia a la historia en cualquier momento del análisis, o sea que podemos hacer referencia a cualquiera de estos pétalos, o del centro de la flor en cualquier momento de nuestro análisis. Hechos históricos, historia de las ideas, historia del arte, historia de la literatura, biografía del autor, historia de la civilización, cualquiera de ellos puede ingresar en cualquier momento como una referencia en nuestro análisis. Bien. Entonces, además de la historia, dentro del analista tenemos los elementos de composición. La composición, la relación entre tesis y técnica, es íntima y recíproca. O sea, la composición es la relación entre tesis y técnica. Y es íntima y recíproca. La tesis solamente se explicita por un señalamiento técnico y la técnica por su funcionalidad para sostener a una o a unas tesis. Esto sería como lo más básico, lo más fundamental del análisis o por lo menos de esta concepción del análisis. Entonces la tesis, la idea de tesis, dice, el término tesis tiene muchos usos. Aquí llamaremos de ese modo a una idea o a un conjunto de ideas que son presentadas al lector a través de un signo complejo, la obra literaria. De acuerdo a este modelo técnico, todas las obras de arte son obras de tesis. Nosotros ya sabemos que existieron obras llamadas obras de tesis durante el siglo XIX, ¿no? Eh, drama de tesis o teatro de tesis, novela de tesis, pero en esta concepción que estoy presentándoles, todas las obras son de tesis porque la tesis en realidad es una atribución retrospectiva, es decir, no depende tanto del autor sino cómo se lea la obra, la tesis que se le atribuye a la imagen del autor. Dice, la técnica es un conjunto de recursos o estrategias que ha utilizado el responsable técnico, es decir, el autor, para dar apoyo a su sus tesis. Por técnica puede entenderse tanto el proceso de creación técnica proceso como el resultado de ese proceso que habrá de existir en la obra técnica producto o técnica fósil. Esto de técnica fósil puede resultar un poco extraño, pero sí en definitiva el, el resultado lo que ha quedado en la obra podría tratarse perfectamente de fósil. ¿Mm? Y acá Puse dos clasificaciones para las estrategias técnicas, o sea, acá, cada una, vieron que empieza con ET, eso significa estrategias técnicas, entonces vamos con esta. Las estrategias técnicas no traducibles, y dice, se trata de estrategias que están ligadas a la sonoridad misma del idioma, no pueden ser simplemente trasladadas de un idioma a otro. Por ejemplo, las aliteraciones, es decir, la reiteración de fonemas, pero también el ritmo la rima, son todas estrategias técnicas no traducibles. Bien, y si vamos al otro globito, son las traducibles. Estrategias técnicas traducibles, son todas aquellas estrategias que encuentren su equivalente en otra lengua. El empleo de una metáfora, la composición de personajes, el orden asignado a la acción presentada y la irrupción de la descripción o la voz narrativa, son todas estrategias técnicas traducibles. Entonces, ahí lo que tenemos son elementos que nosotros podemos trabajar. Todo eso va a aparecer durante nuestro análisis. Luego vieron que hay una flechita acá y dice pauta del análisis. O sea, la escritura del análisis y dice el pautado del análisis literario posee sus propias reglas de estilo. Sí, es cierto. Hay ciertas maneras en las que uno debería escribir el análisis. Hay maneras aceptables y otras que no lo son. Entonces, eso también habría que trabajarlo. Bien, entonces a continuación lo que les voy a presentar es esto, que es el primer párrafo de El almohadón de pluma de Horacio Quiroga que yo ya les he mencionado en otro video. Dice su luna de miel, fue un largo escalofrío, rubia, angelical y tímida, el carácter duro de su marido heló sus soñadas niñerías de novia. Ella lo quería mucho, sin embargo, a veces con un ligero estremecimiento, cuando volviendo de noche juntos por la calle, echaba una furtiva mirada a la alta estatura de Jordán, mudo desde hacía una hora. Él, por su parte, la amaba profundamente sin darlo a conocer. Bueno, entonces imaginemos que tenemos que confrontar este primer párrafo, del almohadón de pluma, con estas ideas que yo les venía mencionando del esquema anterior. Entonces, lo primero que tenemos que ver es dónde están los orígenes de oportunidad. Y bueno, un origen de oportunidad claro para hablar de un texto de Horacio Quiroga es su biografía, porque su biografía tiene elementos que invitan a justamente utilizarla como parte del análisis. Entonces, ven que yo lo señalé con azul. Bueno, cada, cada recuadro azul que yo voy a poner en el texto obedece a la demarcación de un origen de oportunidad. El propio nombre del autor es un origen de oportunidad para establecer relaciones que enriquezca nuestro análisis. Volviendo a nuestro esquema, nosotros, si vamos a hablar de la vida de Horacio Quiroga, sencillamente a lo que vamos a hacer referencia es a una parte de la historia que habíamos visto aquí, la biografía del autor. ¿Ven que puede resultar significativo el hecho de que él haya vivido varias desgracias durante su vida? Entonces podemos conectar con la biografía del autor en nuestro análisis. ¿Dónde va a ir esa conexión realmente? Bueno, es fácil hacer la conexión que será aquí en la pauta del análisis y siguiendo las reglas que vamos a trabajar más adelante. Pero en definitiva lo único que hicimos fue ir hacia la biografía del autor que forma parte de la información que seguramente recibiremos en la clase. Bien, y ahora nos desplazamos al título, porque el título también es un origen de oportunidad. En una lectura inicial, la oportunidad que podemos marcar como genérica para todos los títulos es la de ver que el autor está señalando un elemento posiblemente con la intención de generar algún tipo de expectativa al respecto. Pero eso es una conclusión más bien genérica. En este caso nosotros ya tenemos la lectura de la obra, por eso les hablaba de la relectura, y sabemos que hace referencia a un elemento simbólico, a una metáfora en realidad, que eh, muestra la, el sufrimiento de Alicia, que muestra la muerte de Alicia, el abandono, ¿m? a través de ese ser monstruoso que nosotros fácilmente podemos identificar con la, eh, con la falta de cariño que demuestra Jordán hacia ella. Entonces, ese carácter monstruoso del, del insecto, del parásito, se puede asociar con Jordán. Ahora, eso que acabo de hacer, de asociar el título con el personaje, con la composición del personaje, tenemos que ver cómo funciona dentro del esquema. Nosotros vamos a ir otra vez a esta parte que es el analista, ¿no? y vamos a buscar. Sí, claro, es composición, ¿no? Composición, y yo les había dicho... Que hay una tesis ¿m? y hay una técnica. La técnica apoya la tesis. La tesis podría ser que Alicia es una mujer que es una mujer incomprendida, una mujer de la época, una mujer que sufre. El modo en el que Jordán entiende su, su virilidad, su masculinidad. Y entonces, claro, podemos desplazarnos al, a los personajes, a la composición de personajes que yo les dije que era una de las estrategias traducibles. ¿m? ¿Por qué? Porque. Las estrategias traducibles eh, abarcan a la, a la composición de personajes. Que recuerden que no hablamos de psicología de personaje. En realidad sería más acertado decir pseudopsicología que decir psicología. Se dan cuenta que otra vez hemos llegado a una parte del esquema que es la composición de personajes, la, ti la titulación, es decir, la elaboración del título. Nosotros usamos titulación con otro sentido, pero no hay problema. Le podemos decir titulación también eh, o el titulado aunque no suene muy mal y después el, eh, la pauta del análisis claro eso tiene que ir a la pauta del análisis a la escritura del análisis no entonces ahí deberíamos poner podemos asociar al título y a la focalización del, del almohadón de pluma como un elemento que servirá como representación del carácter de jordán ¿eh? Entonces ahí, siguiendo todas las reglas de estilo, realizar el pautado del análisis. Es decir, su, su escritura. Bien, entonces volvemos a Quiroga. Aquí estamos de nuevo. Y ya hemos comentado el título. Y como ven, estas, estas, estos recuadros azules no son otra cosa que nuestros triángulos amarillos. Es decir, estos triángulos amarillos, cada triángulo amarillo que yo puse en el recorrido de relectura... No es otra cosa que esos rectángulos azules. O sea, están relacionados porque son representaciones de lo mismo. Estos están puestos de forma abstracta aquí. Pero estos otros no. Estos otros están puestos sobre el texto. Son iguales de orígenes. Son orígenes de oportunidad también. Entonces vamos a ver sobre ya sobre el párrafo. Su luna de miel. Bueno, entonces deberíamos hablar de por qué es importante su luna de miel. Los personajes han sido puestos en una situación. ¿Por qué menciona el narrador a la luna de miel? ¿Cuál es el motivo técnico para hacer referencia a la luna de miel? Bueno, el momento de mayor felicidad, se supone, de la pareja, la cúspide en la que los, los amantes se sienten unidos, ¿no? Entonces, su luna de miel es una representación metafórica de la unión de ellos dos. Además, la expresión luna de miel es particularmente esa mención a lo dulce, ¿no? que, está, que está ya asumida, hace referencia a la dulzura que debe tener esa relación ¿no? ese, en ese momento. El momento en el que se supone que se aman más, que la idealización está en su punto más alto. Y entonces, ahí lo que tenemos son elementos de composición. Sí, claro, son elementos de composición, así que no hay, no hay ningún problema, ¿no? Y son elementos traducibles. Sí, honeymoon eh, se, puede, se podría traducir, ¿no? Igual son elementos técnicos, sin dudas. Así que eh, no habría pro problema en hacer referencia a esas estrategias técnicas traducibles. De cualquier manera, obedece a la técnica. Y el carácter duro de su marido, bueno, también tenemos, tenemos otra estrategia. ¿Por qué? Podemos hacer mención a la dureza y a la dulzura como dos sensaciones opuestas. Y además po podríamos señalar que todo eso es composición de personajes sin ningún problema. Ven cómo me voy desplazando de un origen de oportunidad a otro. Y bueno, y esa es la dinámica. En realidad es como si yo estuviera girando y haciendo el recorrido de relectura. ¿no? Y van apareciendo los orígenes de oportunidad. Por eso cuando dice que fue un largo escalofrío, ahí podemos eh, mencionar al origen de oportunidad anterior. Y decir que, bueno, entran en conflicto escalofrío con miel, ¿no? Con luna de miel, que es una sensación agradable, de dulzura, y el largo escalofrío, como esa sensación de lejanía, esa sensación del escalofrío da la sensación de frío, pero además da una sensación de, eh, de miedo posiblemente, ¿no? Un escalofrío como, como un presentimiento de algo nefasto, de algo fatal. Entonces ahí tenemos otro origen de oportunidad. Y luego marqué rubia angelical y tímida, que evidentemente hace referencia a la composición de personaje. Pero hay algo más, si nosotros nos fijamos en un detalle, que es que acá se está caracterizando a Alicia. Y Alicia es una representante de un estereotipo femenino. Y entonces, en esa medida, nosotros podríamos desplazarnos hacia un elemento histórico, ¿no? la historia de la sensibilidad, de las ideas. Y sí, claro, podríamos hablar de la historia de la civilización, porque Alicia es una mujer de entre siglos, entre el siglo XIX el siglo XX, y entonces lo que ocurre allí es que eh, su sexualidad y sus costumbres están siempre relegadas, siempre sometidas a los deseos del hombre. Entonces ella intenta fabricar su identidad, en función de Jordán, pero Jordán además es un hombre de su tiempo. Hay cosas que él no va a hacer y hay, hay distancias que él no va a salvar porque su mentalidad no lo lleva a eso. Entonces esa lejanía se favorece por los estereotipos a los que ambos están obedeciendo. Entonces volviendo al texto, marqué el carácter duro de su marido el o sus soñadas niñerías de novia. Entonces ahí vemos otra vez el conflicto con, con Jordán y su modo de ser y de sentir el carácter duro y pensemos también por lo histórico porque al igual que Alicia Jordán está obedeciendo al pensamiento de su tiempo y su carácter duro es también una manera de marcar la distancia, la autoridad y cierta paternidad simbólica con respecto a su, a su esposa porque al casarse siendo muy jóvenes parte de la educación de la mujer corría por parte de su marido. Entonces, como ustedes pueden ver, la dinámica del análisis literario, vista de este modo, funciona. Sí, es cierto, he tenido que crear este concepto de orígenes de oportunidad, pero no es mío. O sea, le puse un nombre nada más, pero los profesores de literatura venimos haciendo esto desde hace mucho tiempo. De hecho, todo esto que yo estoy mostrándoles, todo esto que ustedes ven aquí es solo una manera de ponerle una forma y ponerle nombre a cosas que ya existen. Entonces, yo lo que estoy haciendo es juntando esas partes, generando un esquema coherente para poderles dar una impresión visual de lo que ocurre en un análisis literario típico. Por supuesto que nosotros podríamos detenernos solo en un aspecto, Podríamos detenernos solamente en lo histórico, podríamos detenernos solo en la composición. De hecho, cuando estamos trabajando en un poema, por ejemplo, podríamos solamente prestarle atención a las estrategias no traducibles. También puede pasar que simplemente utilicemos a un personaje o un tema para realizar el análisis. Pero eso también está dentro de este esquema y también este esquema lo explicaría. Nos vemos pronto.